Vamos a rifarnos, yo creo que sí Tenemos con qué ganar a los vaqueros Todos los, no todos, pero muchos analistas en el Gabacho dicen que van a ganar Los Cowboys, aquí en México muchos dicen Que van a ganar a los Cowboys Yo lo voy a los tres amigos ¿no? A Pepe Segarra, Enrique Burak Y Tonio de Valdés y dijeron 376. que van a ganar los Niners Dice Yo creo que ganamos 27-13 Yo voy un 38-28 hermano, 38-28 Vamos a ganar por 10 Pero vamos a ver qué tal, qué dice Purdy, McCaffrey, Debo, Kittle Ayuk y compañía Junto con Warner, Bosa, Greenlaw uh, Ward, Ward Ufanga, etcétera, etcétera. Los vaqueros son muy rápidos Pero no son tan físicos como los Niners Y ahí va a estar yo creo que eh, La onda ¡Ah! Juego divisional, señores hasta, hasta Joan Jennings también es un arma Miren, Dark Prescott, vamos a ver si aguanta la presión Ese que el Elliot no ha sido factor Tony Pollard es más peligroso Pero ya veremos ya ves, Robbie Gould, este señor Va a tener mucho Anthony en su Sop. pierna Dice, Vamos con todo el domingo a eliminar a los vaqueros Vamos a eliminar a los vaqueros, Antonio Así tiene que ser Dice, Ayer con Neymar Cross Estuvimos trollando un canal de YouTube De los Seahawks Si <risa> sí, ven que estaban qué. Sí, sí. sí. Saludos yo pienso Friend Hawks algo así ¿no? 21. Esta bien es buen marcador René ¿puntos? Puede ser yo, yo les digo yo voy 38 28 Yo creo que por ahí puede ser Ya veremos Por lo pronto vamos a Que empiece Las acciones en el emparrillado Yo soy de la idea así Volarlas todas porque eso de quizarlos los dejando regresar, y vaqueros traen buen regresador de patadas, regresador de Pro Bowl, dice, Aguas. Los Amihawks, fuimos a hacer Bullying ahí. <risa> <y en bajo risa> ah, eso los Amihawks, voy a buscar a ver qué dice, pusieron. <risa> les ganamos en su casa y ahora ellos se atreven a intentar a derrotarnos en la nuestra. Hay que dar todo. Ese, ese es el punto, hermano. El año pasado eran favoritos ellos, íbamos a su casa. Este, creo yo, considero que no traíamos un equipo tan bueno como el de este año. Y ahora es en casa y tuvieron menos días para preparar el juego. Yo creo que sí tenemos con qué. Ah, empezaron con Jet Sweep. Va, va, va, va, va, va. Ajustándole a la velocidad. Cámara creo que no solo el at en el punto de speed en que takes the handoff? no puede ser flat start like a running back. Often en dos full run by the time he gets the ¡No! F. Contreras 316 Dice Este año somos mejores que el año pasado Y ellos están igual Le dieron putiza a Tampa que no traía nada Acuérdense, nosotros también le dimos esa a los, a los ¿no? Entonces, ¿por qué nos tendríamos que, que Estresar tanto? Sí preocupar, pero Estresar no me anotó muy rápido, vaqueros, señores. Esperemos que eso no pase el domingo, ¿verdad? No puedo permitir ese tipo de descontones. Venga, McLeod, vamos a salir. Es como si no hubiera salido, pero bueno. Venga, Purdy, venga. F. Contreras 316, dice, si todo es medianamente normal, deberíamos ganar. Yo la única manera en que veo que los vaqueros podrían ganar es que se nos vayan arriba muy rápido, y eso yo lo veo muy complicado. Que fuera una hecatombe total de San Francisco, yo neta, y no es exceso de confianza ni nada, yo creo que San Francisco tiene que jugarlo como si fuera el Super Bowl. No, aquí no hay de, de ya mañana, entonces por ahí veo yo el show. Estamos really Sí, señor. Bajo MX. MX. Dice: a ¿Qué tal, Pablo? Hasta que puedo verte. Master, ¿cómo estás? Muy buen Leo Murillo. ¿Cómo estás? Necesito de tu cocheo Ya me van ganando los vaqueros, les tenemos que ganar ¡Ah, bien! Ahí está, ¿vieron? Divo y McCaffrey Ahí está la clave Y me están viendo en canal 49 F. Contreras 316. Dice. Casi igual que la arrancada con las gaviotas marinas. 19 guión bajo de problemas. Dice. Bona Inners. ¿Ah? Sí. Nos quise sorprender sí, ni modo, de no me salió sí, sí. Cuando echamos la reta a mí Me falla un poco las palancas, así que estaríamos parejos. Jaja. Ja, aparte no he jugado mucho. Yo tampoco juego nada. Yo nada más juego cuando estoy aquí. ¡Ja! Este año no he podido jugar más. Venga, venga. Touchdown. ¡Carlyle, sí! A los marcadores. ¿Qué te parece mi igual Silver Break? Si este... La próxima semana... Yo, ay, pero no El viernes. Este... Siempre ando corriendo Silver Break. ¿Cuándo será? Vamos a ponernos de acuerdo. Mándame correo y nos ponemos de acuerdo aunque lo juguemos este otro día. El late? Necesito esa revancha. Se quedó pendiente del año pasado yo la neta tampoco ando muy chido entonces yo creo que estamos parejones 19 guión bajo de problemas quiero ver a Caín hacer algún touchdown es el mejor FB y creo que merece algo más de protagonismo ¿Sí? yo estoy de acuerdo me gustaría cantar así como en el Super Bowl contra Kansas que ni se la esperen ni mojos football changing hands here as his offense takes Están corriendo mucho Leo, ¿qué hago, mi querido silver break? ¿Qué defensa? Recomiéndame una Ya se va a, a la vieja la vieja Ahí está, sí Sammy Wuma corre No, ay, me estor, no, me estorbo Ahí está, tenía que caer en error Si sí tiene que ser eh, No, no creo que sea paliza Pero sí tenemos que ganar por 10 puntos Yo digo que 10 puntos sí tiene que ser mi buen F. Contreras 316 Dice. La defensa de ellos viene embajada, y Doc no hace juegos espectaculares seguidos, además Tampa le permitió jugar maravillas. Sí, pues Tampa es el peor equipo, el, el peor equipo terrestre, el peor ataque terrestre, no tenía que ser así. De Bigman 14-16 dice. Otra final versus Kansas, si creéis. Podría ser. Yo después de ver a Ufalo. Buenas señores. Creo que Kansas puede ser. Silver mrx mx Dice. Hay una formación en 4 a 3 donde se alinean los dos linebackers en la línea pero salen a defender por zona. Fíjale dos veces la flecha a va. la derecha Va Talabusco, 43 va Pienso que va a estar parejo el encuentro F. Contreras sí, sí, va a estar Yo también pienso que va a estar parejo Yo creo que Bengals Le tiene la medida a Kansas Y los Bills son irregulares Será la final bengalís Contra Kansas La del americano Yo, yo así la pronostiqué Kansas Cincinnati ¿Creen que se repitiera la final San Francisco-Bengalíes? Así como empezó aquella dinastía, que vuelva a empezar otra así. Serán los bengalíes los que siempre nos dan la, el inicio de las dinastías. Los Jennings! ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Touchdown! ¡Showan Jennings! 19-Bajo de Drognell. Dice No sé vosotros Yo digo que Bengals versus Naimers O Kansas vs. Naimers Sí, también siento que es por ahí Dice Con todo contra los vaqueros confió en este equipo En su versión 2.0 del año pasado La única forma de dejar el juego Es que nosotros la perdamos No que ellos nos ganen Silver react De acuerdo Silver Dice TDD touchdown After the touchdown it's Robbie Gold now to kick it away ¿Dónde, papá? F Contreras 316 43, ahí está 43 Lo que me hace dudar de Ringles Es que ya tienen su OL parchada Y le están llegando mucho a mi pobre angelito La flecha dos veces a la derecha Bien, bien, buen consejo Ya paramos la corrida No sé si sea esa la que dices Pero... 19 guión bajo de problemas Dice, ¿Dónde Tenemos la ventaja que su pateador Tiene la pata chueca jaja Me dio algo de pena contra Tampa Pero firmaron al Este Constanzo, no sé cómo se llama ¿no? Que estuvo con San Francisco Hace como dos años que no tenía tan pata mala Bien, se le cayó, bien Cuarta y siete señores Vizcaíno se llama, Vizcaíno lo firmaron entonces yo creo que pues, van a ver si les hace paro, aunque sabemos que si no ha tenido actividad, puede ser que no sea tan seguro. Ahí tienen un tema los vaqueritos. Deja mucho corte y nada bueno. A la 24. Vamos arriba. Bajo de <ríe> Dice. firmaron a otro pero igual seguirán. Sí. Pero yo creo que ese chavo nomás acaba en la temporada y le van a dar aire. Chico. Ahora sí, nada nice. Silver bajo mx Dice. Gold, si no me equivoco, está invicto en temporada en goles de campo y puntos extra. Pues temporada Silverrea, mismo, sí. Bajo mx Dice Post-temporada Tiempo postemporada, temporada Está sí, post invicto El buen Robbie Go Nunca ha fallado En post -temporada. no lo va a hacer Está bien ¿Eh, Primero Primer 10 Sí, señor Quédale Dice. Saludos, Pablito. ¿Qué onda, Gerald? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la transmisión de Twitch. ¿Y en YouTube? ¿No? Ahí andamos. Me están dejando correr. Pero me voy a aferrar. Hay que establecer el ataque terrestre contra los vaqueros. Hay que cansar esa defensiva. No van a aguantar fumble no no Jesus no, comiendo hizo qué no puede ser vieron eso por qué dibuza Samuel el fumblea tanto se han dado cuenta que siempre que fumble es con vivo Ch, ya me empataron, vaqueros. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Ojalá no nos pase eso, caja. Ojalá que no 19 bajo de problemas Bien bloqueado, corre. Corre, eso? corre, regrésala. ¡Ay, no! Miren, ahí está. Equipos especiales. Mi hombre, Tomás anda lastimado, pero miren, ahí apareció. No lo sé, mi querido Divo, no sé qué fue eso. Pero bueno, seguimos ganando. Esos errores son los que hay que evitar. 19-bajo de Brock Nays. Dice. Bloqueo. Buena. Ay, Divo, ¿por qué me hizo eso? La 49er está preparada para obtener este drive en el camino. Bien digo, está, ya sacándose la espina Bien, vamos a ver los dos minutos Dice Llegando Ando Perdón por el francés en YouTube Pero estaba molesto, carnal Fernando-Bajo Dice Dice Ufanga sube su nivel y se lleva un pick six que será la diferencia. Ojalá, hermano, ojalá, pero que no se le calen las ansias en el afán de querer hacer la jugada grande y descuide sus, sus asignaciones. Eso es lo único que pido. ¡Ay! Oh, le llegaron a Eso también lo van a estar intentando Los vaqueritos van a ver. Siete yarditas, siete yarditas muy buenas. No hay prisa, no hay prisa. Vamos bien guión bajo Erlanson. Dice oh, Ojo con el Maike. Se va a querer colar por el centro con Brendell. Sí, con Brendel y tal vez va a estar atacando con velocidad a McClinchy. Por ahí va a ser. Pases pantalla, hermano. No hay de otra para, para frenar ese tipo de cosas. Vientos, vientos, vientos ¡Eso! La cosa es eso, que dice sepa identificar por dónde viene Para que los agarre ahí en torcidos 19-bajo de problemas Dice Siendo sincero, no me gusta que pongan a Ufanga como a Polamaru. Si pega de 10 y es rápido, pero al final es un eso. Cuando va a atacar deja el hueco y nos pegan allí. De acuerdo, hermano. A mí tampoco me gusta eso. Buenas tardes, señor Pablito. Sí, es un buen... Buen bajo de uh, muy Frankuti Deberían derrotar más, haciendo que vaya atrás. Frankuti 911. Como ves a estos vaqueritos de pacotillo. F. Contreras 316, Están tan tan duros. Dice, no va a ser cualquier cosa. fenrir es cierto. Ojalá Brunsky la apoye ahí. Y rinda como lo hace con Aaron Donald. fenrir bajo Erlandson. Ojalá que sí. Que el de Evo diga: Denme el balón. Como el año pasado. Y que anote unas tres así. Uy, ahí estaba De modo, gol de campo, gol de campo No vamos a dejar ir puntos aquí El tipo diga, dentro el balón Ah, como la del año pasado estuvo muy chida esa Frankuti 911 Dice es increíble como les gusta abrir la boca. Yo sé que no será fácil, pero ellos están seguros de que ganarán y pues... Los Vaqueros siempre son así. Desde tiempos inmemoriales yo lo recuerdo. Por eso es el equipo que menos me cae Dice. dice ese será el juegazo de A.I. Ellos tratarán de limitar a Michelle, Devo y CMC. Y Brandon los hará pagar. Elige yo quiero ver. Menino. Exacto, yo quiero ver a, T a Trevon Dix enfrentando a... Adibu Samuel, Rantísimo los bloqueos. 901. Yo quiero ver eso. Dice. Su afición es molestosa. El Treble Dix es bien, este. Bien, justo para el trancazo. Se le cayó, se le cayó, se le cayó. Está ahí, va, hasta ahí. Yo lo que quiero evitar es la jugada grande ¿verdad? Bajo Dice Por eso nadie los quiere Por abrir tanto la boca Luego lo de la radio fue lo que me sacó De mis casillas, que poca madre Pero ya veremos Vamos bien, Grillo, corre. corre Big Six, señores Ah, corre, corre, corre <risa> <risa> Touchdown Big Six, Grillo, ahí está el error de Prescott Ay, cardiólogo, sí, hermano. Yo luego no te paso un... qué feo pase de presco? Presionado bien, ahí está. Vamos. Francuti 911. Dice... Vieron el bloque de Quiz sobre Williams. <risa> ¿Cómo lo mandó de... Terminaron <risa> <risa> <risa> riendo. Dice... Excelente. Sí. Sí, lo de la lesión, eso fue muy sí, sí, lamentable de los, de los locutores de, de, de, de, de, de Broadcast. De Ojalá pase algo así en el partido, con Fred en la boca. Señores, Vana. señores, así va a ser, van a ver, están viendo. Soy un viajero en el tiempo y vengo Rack del futuro. Dice, <risa> Creo que la defensa es la que debe jugar mejor, pero con eso de que de mejor está yendo a entrevistas no ayuda al planteamiento. Pero no está yendo, están yendo a San Francisco sí, a entrevistarlo qué él no se mueve de ahí Dice, En algún pero espacio que lo que quieran. Karma Eso, de acuerdo hermano No anden deseando cosas que no Porque les va a salir al revés Y sabemos que Prescott Es también de cristalito de Al medio tiempo señores, 24-13 Lo de los locutores Encima de que la regaron Se empeñan en defender lo indefendible -mx. Ahí está la pregunta. Res Respóndale a Silver Break, la radio? Lo, lo que dijeron los señores estos del de podcast de Dallas. Básicamente dijeron que McCaffrey ojalá se lastimara. Que tranza con eso, Eso ¿no? pasa en contexto. Ya les dije, pero bueno, ahí platiquen. Miren, ¿cuántas yardas por aire llevan los vaqueros? Cero. Anotaron las dos defensas, eh. Hay nomás desencargo. Esa sí fue una cosa nefasta, como eso. Silver bajo MX dice tendrá un partidazo y cuadragésimo noveno Se callará bocas. Benrion bajo Erlanson dice sube una historia el perdi a su insta y le contesté Football is with You, te quiero mucho perdi <risa> ¡Qué chido <risa> Y ya le he dado like a todo lo que sube a todo otro. de McCaffrey bien. Frank 911. Dice. Al principio dijeron que no era justo que no se hubiera lesionado McCaffrey ya con nosotros. ¿A qué carajos se refieren con eso? Pues ya no saben cómo hacer para están buscando ya la manera de, de ganar a como lugar bueno, aunque sea a costa de lesiones estoy esperando las mil y un formas de correrme a Dallas a yardage, frankly, of quiero ver cómo le hacen que lo intenten Dark, Dice. Correrle asterisco Birdie. Ahí está, ahí estaba el espacio, yo sabía que se iba a clavar el esquinero, será cambiar una trayectoria. Ay, Dios mío. No fue un bless, digo, no fue un bless. Francuti 911. Dice: Te quiero mucho, Perdi. Uy, sí, me sube. Me corro, sí. Estoy intentando correr, pero ya ahorita el tercero y nueve ya se puso. Festo, la vieja confiable. La line de Gain es el 33, en el tercero y en el tercero. Fenrir bajo Erlandson Dice Contexto, están tan asustados Que en una radio local de Dallas Dijeron que una lesión para McCaffrey Les sería útil, un desgarre Que eso les hace falta Deseándoles lesiones rival cuánta clase Dallas Pobrecillos, la neta Pero se las vamos a aplicar Vas a ver Me la voy a jugar. 911. Ya sé que estoy loco, dice, pero me la voy a jugar. Me parece bien que las defensivas sigan esperando el error de Perdi. Dark Sugar dice... ¿Saben si jugará Drake? Porque a vos le, le ¡Ay, es. es que no sé, ahí sí me, me, me intriga mucho lo de Drake Jackson, porque... Este... No aparece como en la lista de lesionados, o sea, parece... Este, de modo de no, y, me, y aparece Garoppolo, ¿no? Como fuera, pero Trey Jackson no aparece Ni siquiera en los cuestionables No sé por qué no ha estado O no he investigado bien, pero no, no sé Ya me compliqué el juego, ¿ya vieron? Frank -Hutti 911 Dice ¡Bien! En el Jimmy Ward, ¡vamos! ¡La defensa, sí! Si sí, están en el limbo, quién sabe qué pasa con Drew Jackson Ahí sí, no entiendo nada Bien, ya Uf, La defensa nos salvó Francuti 911 dice, conocen a Skip, el viejo payaso. Skip, me suena, Skip, Skip, me suena, pero no, payaso. Antonio, sí. el domingo se necesita la defensa concentrada. De acuerdo, así como está ahorita, como lo están viendo aquí. Francuti 911 dice: Es un conductor ¡Oh! de un que siempre sale discutiendo según ellos. Ah, el Skip Bayless, Skip B B B sí. ese señor está traumado con los vaqueros, sí, sí, sí, sí, sí, no. pero que sale con Shannon Sharp. Claro que por supuesto que desde luego que lo ubico. ¡Cobre Christian! ¡Ay, casi bien! bajo el Fue el señor que dijo que se debía jugar el de Winklesfields que no había pasado nada está enfermo el vato el año pasado es un corajote porque perdieron los, los vaqueros salió lo su transmisión como un minuto fue de nada más estar bufando en, en la cámara ni al caso tiene mucha fe en que los vaqueros ahora sí este sueño, venga McCaffrey touchdown de McCaffrey ahí está Así va a ser señores, miren Poco a poco vamos a ir demoliendo A los a los vaqueros Dijo que es mejor que macafrey En qué maldita dimensión alternativa Eso puede pasar Y dice que Fred Warner ya está viejo O sea, háganme el favor, Fred Warner Tiene ¿qué, 28, 29 años A loco el señor Es que Payles Le gana la pasión Yo procuro que no me gane eso en el canal Pero es complicado Ahí va, miren. Ahí va. También les digo que soy un viajero del tiempo. Están en el futuro. Están ahorita en el domingo. A las seis y media de la tarde por ahí. Fenrir-Bajo Dice El Garay dijo que el Paler es el McCaffrey de los vaqueros y no la. Escupí <risa> mi <risa> checo. una buena temporada, pero. Yo no le veo nada fenomenal, la neta. O oh, sea, bien. Y si le pegué y lo alcanzó a sacar guión bajo Erlandson Dice Esas ganas de andar comparando a la raza Caray, nadie como nuestros Niners De acuerdo Dark Suda. Dice Vale no más de poder que un Claymaker como CNC Pero dice este señor este Dice este señor uh... Si Bale es que es más elusivo ¿Qué más? No sé qué dijo que McCaffrey Ahí está La defensa señores Así va a ser Baila Y ahí van a pasar la hecatombe De los vaqueros Silveria Dion bajo Mx dice: La defensa te está sacando del juego Bonaires. Sí, es la defensa. Así va a ser. Dijo Warner que este, que Shanahan ya le picó la cresta. Que así sea, porque el y guarda anda como dormido. Oh. Shanahan le dijo a Warner que, que él sentía que la defensa de los vaqueros era mejor que la de ellos. Entonces Warner dijo, le vamos a demostrar que no. Ya se acaba el tercer cuarto. Vamos bien, señores. Segundo cuarto es... es crucial para los Niners es donde no han jugado tan chidos Caballero 30 Hola Pablete Caballero, ¿cómo estás? Bienvenido aquí con toda la banda de Twitch y obviamente saludando a los youtuberos, ¿no? ¿eh? ¡Oh, ya llegó! ¡Vamos a jugárnoslo! ¡Vamos a jugárnoslo! ¡Pues total! Oh, oh. Ahí está ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Es la ventaja cuando tienes un corredor que puede ser receptor Receptor que puede ser corredor el proctólogo me recomendó ver su canal 19 guión bajo de problemas Finísima persona, nuestro buen amigo caballero así como vamos, siempre Si McCaffrey no resalta tanto como Palermo porque Dallas no tiene tantas armas como los Niners Dependen más de él Nosotros de tenemos flamaques en todos, o casi todos los todos No, puestos. no, otra vez no no puede ser otro fumble. Ah. fumble nah, fumble, si lo Revísenla. La retro. A ver, aguantenla, La voy a retar. Ah, no se puede. Qué manchados. Está ahí, papá. Bien la defensa. Bien. Está ¡Oh! guión oh. bajo Erlandson. Dice. Ya lo dijo el señor Rice. Y el otra vez bloqueado, corre. Vengan Ines. <risa> <risa> sí. ¡Dos puntitos! ¡Sí! Corre y lo dijo el Dios Son 21 puntos, sí señor Yo veo más preocupados a los vaqueros Miren, yo pienso eso ¡Dice! Bien, este... ¡Antonio oh. ¡Dice! Sí, sí, Si sí. nosotros estamos preocupados por... Ay, por los vaqueros Imagínense si fueran... Si ustedes fueran a los vaqueros, la neta no estarían preocupados Por los Niners Yo digo que yo estaría muy preocupado Si fueran los vaqueros Caballero 30 Dice Parece reta de infantil Fenrir guión bajo Erlandson Dice Ahí está, y Si yo le fuera a la vaqueros ya me hubiera aventado a un pozo, guacala 19 bajo de problemas Dice este es Yo siéndote sincero no me imagino ni siendo de Dallas, de otro equipo puede pero de Dallas no jajaja bueno, imagínate que fuera San Francisco o Filadelfia. Bueno, gigantes. ¿No estarías preocupado, la neta? <risa> Tenemos el juego, señores. Ya casi. 19 guión bajo de propensas Dice Allí sí Caballero 30 Dice ¿Crees que perdida el próximo año el número 15? De la universidad No, dice que él el 13 por marino ¿eh? Yo creo que ya se va a quedar con ese pasó pues, allí. bajo el lancho. Dice El cube de gigantes se parece al man De la película Evil DVD eh. Ay, lo soltaron Quería engañar ni agarrar una atrás Vamos por el gol de campo, <ríe> sí. ahí está bien, 36-19, señores vamos, ahí vamos. no he visto esa película, hermano Wilder? Daniel Jones. Miracles company man. a as the Dallas su captura señor? la neta es que si me tocara enfrentar a Nainers quizás intentaría correrles su pases otra vez todo puede pasar la neta están jodidos a esos guas con Silver Reaction ah. bajo MX Dice Tom Brady es el 12 y la próxima Cabra el 13 coincidencia No lo creo Caballero 30 Podría ser hermano. Si ganan los Niners Nos vamos al ángel Nada, nada, nada En cuarta y 23 A patear papá Ah, corre, corre, corre, corre. Ah, qué ¿Por qué hice eso? Silverbrea guión bajo MX. Dice. se Lam sí si me da un poco de miedo que haga jugadas grandes. Seguramente las hará, o sea, Seamos este. Nos van a hacer daño. Eso es inevitable. Ahora es reducirlo al máximo. Oh, vaya Mitchell no había parecido bien. Dark shooter. Dice. Pero también hace muchos drafts. Está Caballero yeah, Dice. Solo curas de miedo sí, también aparte no son tan físicos, los vaqueros no son tan físicos como los Niners, eh, aquí el punto es la capacidad de reaccionar y que la defensa se cierre machine eso estoy de acuerdo en ese punto Samuel. ¡Uy, casi! Ya estoy intentando tocheras, ya estoy intentando otras jugadas. Dark Sugar, Dice cada anotación, hay que contestarla. ¡Qué jugada! Es Caballero Treinta dice: Personalmente creo que si presionan a Dakota va a terminar cagándola. Es que así tiene que ser. 19 guión bajo de problemas Dice sí. Me sacaron del directo Que se está open bajo ¿Se cayó? ¿Cómo que se cayó? ¿Qué pasó? No sé yo aquí seguido bajo de problemas. ¿Cómo que se cayó? Dice ¿Qué pasó? Silver guión. bajo andamos? Aquí andamos, aquí andamos Dice Se cayó el directo Ah, tiempo, tiempo, tiempo, Dark Sugar. Dice. Sí, se cerró por segundos. Quién sabe qué pasó. He estado viendo. Kiwis se cayó, pero ya volvió. Que no pase eso el domingo o todos al carrito. ¡Ochón! Ay no. Bueno, gol de campo ya. Va a cerrar el juego. Aquí no voy a dejar en ningún punto. Ahí está, señores. 39-19. Liners sobre los vaqueros. Así va a quedar el domingo según Canal 49. Ahí está la simulation. Eso es lo que se cortó. Pues este. Ahí lo ven en YouTube mañana. <risa> Pero no pasó grandes cosas, eh. Señores, tenemos que ganar el domingo Yo estoy que me lleva No he podido dormir, no he podido comer no He podido ir al baño De nervio, de la presión, de la y ansiedad <risas> Dice. Let's go in Así, el domingo. Así el domingo Señores, los dejamos En cero yardas, creo que aéreas Creo que por ahí vi que cero yardas aéreas No sé Pero señores, muchas gracias por acompañarme Aquí en la transmisión de la simulación de Twitch Mañana ya saben que lo subo retransmitido a YouTube este juegazo que le vamos a dar a los vaqueros les vamos a ganar y abrazo señores cuídense mucho. mucho un gusto estar aquí saludos saludos a Penrisa todos a Darfurga, a Fendril, a Fendril a, a Ian sí a hay que refrescar la página a Ian a, a Caballero a, a Frankuti a todos los que anduvieron por aquí un abrazote señores cuídense mucho les mando un gran abrazo ya lo saben ya lo saben, ya lo saben, ya lo dijo Floki. <risas> ja! <¡Gall miners! risas>